Tango, perro. Ey. Bienvenidos a la selva. Yeah. Uno loco en el ritmo. Okay. Uh. Vengo a decir lo que pasa entre tanto caos. Niños ratas no salen de casa, están atrapados. Los cachorros abandonados en la plaza ahora están pegados. La monada en el árbol tomando vino con manado. Oh. Se está pudriendo nosotros seguimos subiendo como pizacao, wow Clandestino como mano, chao Cortando cabezas como el sombrero de Kung lao, chao Mocoso nos vemos en el corso Tu fama tiene fecha de vencimiento en el dorso Mi aval es 100% natural, no lo esforzo Humilde por siempre, tatuado en el torso Te rebolaste el oro, no tenés criterio De que sirve ser el más millonario del cementerio Que tu muerte es un misterio como la de tu pack sin cada Nota que no sos un tipo serio Meditando en el estudio Cual monje de monasterio alcanzó la iluminación Solo sonando en el estéreo Por acá la nota salta Y nunca falta refrigerio Parlo con extraterrestres Pero el lenguaje es sumerio Soy un animal salvaje Nunca estuve en cautiverio Voy a dejarle mi huella En mi ferio por hemisferio Perdóname que me agrande Por cómo caigo en el tiempo Ustedes con el tiempo caen Como los grandes imperios Se hacen los turros Con un dedo en el gatillo Saltando como los canguros En todo el estribillo Te vimos duros soy unos cigarrillos. No te vio mucho futuro rastreando con un cuchillo Estos pendejos no conocen los pasillos Hablan de Kilo y nunca vieron un ladrillo Te hiciste el pillo y te mostré los colmillos En la oscuridad se pueden ver mis ojos amarillos yeah. huh. Estamos de estreno. Hace 15 que salió esta mierda y no es para menos. En un beat del mono loco vengo marcando el terreno. Gambetiendo cazadores, serpientes y sus venenos. Como que no tengo freno, bueno, no me lleno fácil. Su lenguaje es ser obsceno, pero el contenido es frágil. Un entendido en la materia, soy tan ágil. Deja de lado la histeria y escucha ágil. Tenía un poquito de humildad y vas a ver las cosas con mucha más claridad. La pucha, pensé que era joda, pero es verdad. Está de moda también la por popularidad ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Podes evadir impuestos pero no tu realidad Este es un llamado a la solidaridad Se busca el paradero de tu credibilidad